Bienvenidos a Estilocracia en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino miren en este canal tratamos muchísimos temas algunos pueden ser interesantes otros regular otros francamente aburridos pero algunas veces es necesario estar enterados de muchas cosas porque toda persona con estilo lo mismo si es una chica que si es un hombre Debe estar o debe tener conocimientos por lo menos superfluos de todos los temas que pueden tratarse en una mesa o en una reunión o entre... Uno de estos temas que es interesante es el valor de un libro antiguo o un libro raro. No es lo mismo libro antiguo que libro raro. Y los libros antiguos no valen más por ser antiguos. Realmente valen por su contenido. Porque le voy a decir a usted una cosa. Un catecismo que hubiera editado un cura llamado Nabor de Michoacán en el siglo XVII, créame, no vale nada aunque esté en buen estado, porque a nadie le interesa el catecismo de un padre desconocido. En cambio, por ejemplo, un libro como Los Arquetipos de Carl Jung en primera edición, ese es un libro que vale oro. ¿Por qué vale tanto una primera edición? Porque en entre otras cosas y entre paréntesis las primeras ediciones son siempre valiosas cuando cumplen un requisito una primera edición de un libro cuyo contenido fue capaz de transformar o modificar paradigmas de la sociedad ese es un libro muy valioso en todo sentido tanto en valores morales como sociales como financieros por eso cuando hablamos de libros valiosos en cuanto a, a su antigüedad o su rareza, hablamos de esta clase de libros. Libros cuyo contenido transformó a la sociedad. Libros que fueron una primera edición muy bien adornada. Libros que fueron autografiados por el autor a un personaje. Imagine usted un libro de García Márquez autografiado para el Santo Padre. Créame, ese es un librazo que puede valer oro. Esto es lo que da los valores a los libros antiguos o a los libros raros, se lo digo para que si en algún momento dado, en unas conversaciones o charlas de trivia entre amigos, surge el tema de libros, no se quede usted sin saber de qué están hablando. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.